que está pasando en el mundo del cine es que por fin ya hoy se estrena el hombre araña sin camino a casa entonces ya se acabó la espera para saber si eran tres tom holland si era un andrew garfield un toby maguire o un, eh, ya hoy se va a descubrir qué está pasando señores que hasta el link están mandando supuestamente de la película que ya di que la están pirateando todos por... Sí. Andan unos eh, enlaces, ¿verdad? Que, que se están difundiendo a través de WhatsApp y de que ya la película se está descargando o la están descargando, pero es mentira. Es la película anterior, Lejos de casa. Así es que todo el mundo está perdiendo su tiempo. Yo siento pena por la gente que tiene dos megas en su casa y se pone a descargar esa película pensando que... ¿Cuánto sí? debo tener yo? ¿Cuántos megas para yo descargar una película? Vamos no. Lo que sea, lo que pasa es que los megas te va a determinar el tiempo de descarga. Sí, por el tiempo y es el rápido. servidor también. Eso es un conjunto de, de cosas. Hay que buscar un técnico para un yo técnico instalar para eso. Internet. Porque tú puedes tener, vamos a decir, 100 megas de descarga, pero si el servidor solamente te deja descargar un cable por segundo, aunque tú tengas todos los megas del mundo, no vas a poder descargar la película o el video o el documento a esa velocidad. O sea que siempre dependemos de los servidores, ¿verdad, Rafaelito? Que esto es lo correcto. Y, y o sea, no cuál es el nombre de este actor, el nombre. El nombre del actor es Tom Holland, que ha protagonizado Holland. esta trilogía eh, de, de Spider-Man, las últimas. Y que hay noticias, señores, vienen tres más con el mismo actor. Es un muchacho joven, con un futuro por delante. Entonces, ustedes saben de que tenemos que estilarle y sacarle el jugo a ese muchacho. De hecho, todos los eh, Papeles importantes, ¿verdad?, que son interpretados por eh, actores, siempre bueno que sean jóvenes. ¿Por qué jóvenes? Porque podrían darle 20 años a, a, una, a una interpretación verdad, de un actor, así como lo hizo Wolverine, Hugh Jackman, que duró como 20 años, señores, ahí interpretando a Wolverine y por eso se ha, se ha clavado en el corazón de todos nosotros. Así que ya saben, tenemos tres películas más después de esta. Vamos a cerrar esta trilogía de la casa que son todas con la caja, lejos de casa, de camino a casa, y ahora eh, regreso. sin regreso a casa. <risa> todo, todo casa, todo es con casa. Todo, todo, Así que casa. ya saben, eso fue, lo reveló la productora de que sí, de que Tom Holland tiene película para rato con el universo cinematográfico de Malvern. Señores, los globos de oro, ya viene por ahí, se está sazonando una cosa, pero ahí hay un lío terrible con los globos de oro. Resulta de que en el mismo Hollywood se está como boicoteando la cosa, y anda un lío ahí que yo no me quiero ni meter en eso. Pero ustedes saben que los Globos de Oro es como la antesala a todos esos premios que se van desarrollando a través del año, incluyendo lo, los Oscars. Y esto es como un como una probadita que le damos eh, de, de todas las películas que se estrenaron en el año anterior. Entonces, 79 es la edición de estos Globos de Oro que ya tienen fecha y es el 9 de enero. Dos días después de Reyes, señores, para todos ustedes. Pero ¿qué son los globos de oro? Yo te puedo que aquí en este programa nunca han dicho eso, pero para eso yo estoy aquí. Entonces. <ríe> ¿Eh? no vamos, vamos, vamos, vamos. Los globos de oro, ¿qué son? Son galardones, señores, concedidos por 93 miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. En reconocimiento a la excelencia, en reconocimiento a la excelencia, ¿verdad? De profesionales de cine y televisión, no solo de. Hollywood, sino de todo el mundo. Así que ya saben, la primera edición de estos Globos de Oro se llevó a cabo en el 1944. O sea que hace, ah, yo llovido mucho de, de, de aquí para allá. ¿De edad de Villalobos, no? Sí, más o menos. <risa> Lo que sí también tenemos es que Capitán América, señores, ya está eh, ah. confirmada la cuarta parte. Lo que yo no sé por qué es la cuarta parte. Cuarta parte, si ya eh, vamos a decir que el último Capitán América, eh, interpretado por Chris Evans, ya se retiró. Entonces, esto debería ser como otra trilogía. Pero ellos saben lo que hacen. Ellos siempre saben lo que hacen. Y no puede ser Prieto Capitán América. Eh, es Prieto. Es Prieto. Es prieto. Nada más y nada menos que Falcon es el que va a sustituir, ¿verdad? Al Capitán América, eh, y gracias al... A, ...a la mar, maravilla. Un huevo, día. si lo ponen prieto el hombre... ...pero por qué si... Capitán no, América tiene que ser rubio o azul... ...y los cabellos qué? largos... ...por qué Néstor... ...porque así es de chiquito... ...no, no es de, de chiquito... No, así ...resulta es que realmente. en el cómic... ...que es de donde salen todas estas películas... ...Falcon en su momento, al igual que al soldado le invierno... Fueron capitanes América. No, no, no Es que está raro forquería. porque estaba blanco de por aprieto, cambió. Esa es un la color. historia del cómic, señor Recuerden que anteriormente, en los 1900, cuando estos cómics fueron escritos, en realidad todo esto que ustedes están viendo pasó. Entonces, esto no es nuevo, esto es viejísimo, pero. Okay. Lo que pasa sí, que pero a mí no me gusta, y usted me puede explicar, 50 mil veces así como tuve un sinnúmero de gente, a mí no me gusta él como capitán América. No porque sea negro, sino que yo entiendo de que eh, ese atuendo le queda bastante grande a, al actor, a Anthony Mike. ¿Tú entiendes? Yo entiendo de que sí. A mí no me gusta como actor, pero lamentablemente, o afortunadamente para algunos, Capitán América continúa bajo la piel de un hombre negro. Y sí, esto, esto antes había pasado. Un hombre de color, ¿verdad? ¿Qué eh, ¿Qué pasa? Recuerden que el que no ha visto a El Soldado del Invierno y Falcon, que está allá en la plataforma de ellos, puede ir a verla, al igual que WandaVision y todo eso, porque como usted lo ve, que son series, siempre van unidas a, la, a lo que serán las películas que vendrán posteriormente. Así que yo invito a que todos las vean, porque son, se alían, ¿verdad? Son aliadas, todas eh, dependen una de la otra, o sea que, Vean esa película. Y ya para terminar, señores, esto no fue a petición de, de Villalona. Villalona me dijo a mí que investigara qué estaba pasando con Harry Potter. Ay, Dios mío. Sí. ¿Qué estaba pasando con ya Harry pasó Potter? ¿Cuánta, ya ¿cuánta pasó de parte tiene yo Yo... Y tú te yo la Potter, solté no, no, Yo la solté en la cámara secreta. ¿Cuánto? Villalona, tú que eres experto en eso. De la cama hace que te acuerdas? Son, son siete películas y la última película está dividida en dos. O sea que son como ocho. Exacto. Para el público, eh, ¿verdad? No para el público como son villalona. ocho Villalones. Fueron ocho entregas de esta, de, de esta tortura. Yes no, so de esta hard, película. Taña. Señores, a sinceridad I yo nunca he sido. Le gusta, fan. le gusta Yo nunca he sido fan de Harry Potter. Exactly. Son no, heavy, porque pero cuando, Son heavy, pero ya sé lo cuando mismo. Harry Potter se estrenó, yo tenía la cámara años. secreta. Yo ya, yeah. y fue la segunda. Cuando creo. Harry Potter se estrenó, yo tenía como 10 años. Yo estaba en ese tiempo viendo a Goku, viendo a los Power Rangers. A mí, yo siempre de, me ha gustado el caballero de Zodiaco, Yo siempre me ha gustado la acción. Yo, eso de muchachito y cosas con varita, yo no estoy con eso. Will lo vio ahora bien. Si, está, si viene una nueva. Eh, temporada ah. ya con la tecnología que hoy nos acompaña. Yo creo que sí que yo me aventuro a, a, a verla, ¿sí? Porque sí no ha evolucionado mucho. Sí. No, no, así no así no amable. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? De regreso a Howard. Entonces, ellos como que se juntaron, eh, vamos a decir, todo el elenco de los más importantes. Y como que están eh, contando una historia. ¿Qué ha pasado en estos 20 años? de que se estrenó la piedra filosofal, ya ustedes saben. tu bien hijo. Entonces, eh, HBO Max está aprovechando, ¿verdad?, para un día especial el aniversario de, de, de, de esta, ya, el 20 vamos, aniversario, ya. ¿verdad?, de esta <risa> propuesta. Ya, ya, ya. Entonces, como que no sé. Eh, yo entiendo de que estamos tarde para coser habas es ¿sí? no es que dicen sí. entonces ya que vos bueno, felicitas señor bien. ya esa hay... generación que viene surgiendo que esa generación tiene que tener no, 20, de no 25 a, a 30 años no, entonces no. ya no se identifica Pepe, pa, es más interesante que no por eh, Dios eh, eh, entonces eh, verdad. mi recomendación respirar, ya ¿verdad? para para para eh, sí, sí, para, para que, que la veña. gente esté en su casa la que se quieren quedar en su casa y ver una opción es The Witcher hay una nueva temporada, verdad, la segunda temporada de Witcher que se va a estrenar mañana. Este brujo de Rivia, Gerald de Rivia, es un cazador de monstruos que trata, verdad, de encontrar un lugar en el mundo. Se siente vacío y que suele ser, eh, vamos a decir, castigar a esas personas que son malvadas. Eh, ahí tenemos a Henry Cavill que ha destinado, verdad, parte de su tiempo y de su talento a interpretar a The Witcher. Y para mí es una serie que que al principio no tenía tanto presupuesto Lo que se pudieron eh, Dar cita con ella eh, Pudieron notar que los monstruos se veían Medios chuecos Pero ya por fin eh, Creo que en esta segunda temporada Tenemos más presupuesto Y para mí todo deriva del presupuesto Si no hay presupuesto no tenemos eh, Buenas animaciones Camila va a ver esa serie por la trama ¿Por la trama o por el actor? ¿Esa? Sí eh, no, lindo, ¿Quién? ¿Quién? Bueno, ahí, con ese disfraz muy lindo. Bueno. De caco blanco.